Hola, bienvenidos al sorteo 6518. Estamos en Cafeterito Noche para hoy, martes, 9 de mayo. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del risaral de funcionamiento, las baloteras, compra, tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, Apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar su suerte y facilísimo. Y ahora muy atentos al resultado. Este es el ganador número 2, 9, 9. 8. El resultado se los verifico Gana el número 2998. 2998 es el resultado, delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy queremos saludar a todos los apostadores en Finlandia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.